La, eh, la conferencia trata de explicar cómo es que podemos encontrar que hay otros planetas, hay planetas alrededor de otras estrellas que no sean el Sol. Y en realidad estos, aunque ha habido esa curiosidad por mucho tiempo, el, la tecnología o las técnicas para lograrlo se han desarrollado apenas recientemente. No llevan 20 años los descubrimientos de, las primeras, de los primeros planetas que se conocen, que se confía que existen y están fuera de, de, de, de que es, es alrededor de otras estrellas. Se han buscado alrededor de estrellas como el Sol fundamentalmente, porque es, son las estrellas que son más estables, son, las más, eh, son más estables, duran mucho tiempo y entonces es más fácil que efectivamente lleven a tener planetas las estrellas de más masa tienen otras características que las hacen que pueden tener planetas pero son menos menos confiables porque, porque varían mucho, varían más entonces eh, les estuve explicando un poco la física en palabras sencillas la física de cómo se han descubierto estos planetas y finalmente pues llegamos, derivamos a la gran pregunta de si hay vida en otros mundos y pues no la hemos detectado, pero pues la, son tal el número de planetas posibles en el universo que es de imaginarse que sí, sí hay vida en otros mundos. Debe de haber vida, no debe de haber Yo pienso que, que sí debe de, eh, habría vida por la, por la variedad de planetas que hay, por los números tan grandes que hay. Por ejemplo, ya se han descubierto a, a casi dos mil planetas distintos eh, en, en la zona cercana al, al Sol, entonces, bueno, no, no cerquita, pero las estrellas más próximas al Sol ya se conocen cerca de 2.000 planetas, pero las extensiones del universo son tan grandes que es muy fácil pensar que hay muchísimos más planetas, y de ahí es más fácil pensar que hay algunos donde se haya podido desarrollar la vida. Ahora la vida no va a ser igual a la nuestra, Puede ser algo que ni nos imaginemos, no, no, no podemos imaginarnos que haya habido un, un desarrollo de la vida, una evolución como la que nos ha llegado hasta nosotros, los que ha traído hasta nosotros. Porque esa, ese desarrollo llegó a trompicones de todas maneras. Entonces en otros, en otros mundos pues puede ser totalmente distinto. Y uno de los problemas es saberlo identificar, que nosotros sepamos, ah, Ahí hay vida y realmente tener esa certeza. Y esas son las grandes preguntas y la gran curiosidad que tiene todo el mundo. Bueno, yo creo que nos ha cambiado el pensamiento. Yo creo que to todos estos descubrimientos sí si nos están abriendo la perspectiva, nos están abriendo los ojos a que hay otras maneras de... de de, de ver el mundo, que el espacio es muy grande, que hay muchos otros objetos. En fin, yo creo que esto, no, no solamente la astronomía, sino casi cualquiera de las ramas de la ciencia, nos está abriendo nuevas perspectivas, eh, no solamente tecnológicas, sino de, de pensar, de pensamiento. Yo, yo sí creo que ha cambiado nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar.